¿Qué tal, estilócratas? Bienvenidos a su canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este video, vamos a hablar de cómo beber. ¿Cómo debe beber un caballero? Un caballero bebe por placer, por gusto, pero no por necesidad de embriagarse. Eso es algo que debe quedar muy claro. Hay que beber como James Bond, por ejemplo. James Bond es sinónimo de bebida fuerte, como lo es con los dispositivos más avanzados tecnológicamente. Es un hombre que se toma el tiempo entre aventuras peligrosas para disfrutar de los placeres simples de la vida y con una línea icónica sacudido, no batido. Por ejemplo, a continuación, les dejo una serie de consejos que James Bond nos ha dejado para que aprendamos a beber como todo un caballero inglés. Ninguna bebida seria debe consumirse bajo el sol brillante. Las aceitunas deben evitarse a favor de la cáscara de limón. Y por supuesto, un martini debe agitarse sin batirse. Para ordenar un martini o cualquier cóctel con estilo, hay que usar la jerga adecuada y entender qué significa. Por eso primero debes conocer todas sus opciones. En este caso, debes conocer lo básico de un martini. Un martini clásico o estándar está hecho de ginebra y vermut y decorado con una aceituna u oliva. Si deseas apegarte más a la gente 007, pide vodka en lugar de ginebra y elige la marca del licor. Debes indicar de forma específica la marca del licor que deseas en el martini, por ejemplo un box. De no ser así, te darán por defecto la más adecuada que refiere la marca y por lo tanto es la más barata. Aprender la jerga los tipos que hay es todo un mundo por explorar en un video aparte. Elige un buen lugar para disfrutar de tu bebida. La barra de un bar tiene un encanto especial. Además es uno de los lugares en que un caballero vestido con un buen traje luce más. La barra es un lugar preferido por James, como lo hace en la película Casino Royale. Además la barra es un lugar privilegiado. Le permitirá observar al barman, conocer mejor su trabajo y ampliar su cultura de licor y la coctelería. Evite los tragos o cócteles muy coloridos y dulces. El estilo y la masculinidad están en la sobriedad. Un hombre como Bond sabe bien esto. De manera que no solo mantiene el gris en su atuendo, también en sus bebidas. Por lo general, la coctelería dulce y extravagante se reserva a un día en la playa o al paladar femenino. Un caballero sabe que los sabores fuertes caen mejor a su paladar porque ya lo ha educado, así que acostúbrese a los aromas y texturas del licor. Una buena bebida está pensada para el deleite, no para el exceso. Disfrute de sus bebidas, pero también de los aperitivos, de la compañía y las pláticas. Nunca debe ser su objetivo el alcoholizarse, o lo estará haciendo todo muy mal. Esto es todo lo que tenemos que decirles a ustedes hoy por hoy acerca de cómo beber tal como los caballeros que somos. Esperemos que este video les sea de utilidad y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y el renglón de Únete, púlselo, para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.